Desde el plano económico, eh, pues eh, muchas, porque al final si no tienes dinero nosotros lo hemos eh... ...autofinanciado, como bien dices, ni siquiera hemos hecho campaña de crowdfunding... ...lo hemos hecho con eh, 5.000 euros... Y, ...y 300 que hemos dedicado a la distribución ahora... ...pero la producción está hecha con 5.000 euros... Eh, ...también con mucha ayuda de gente... ...y como también trabajábamos en Greenpeace... pues eso, ...y nos movíamos mucho por el territorio del Estado español... ...nos facilitaba mucho las cosas, no entonces ahorrábamos ciertos gastos... ...pero... Mmm, Aún así, si no tienes dinero, lo que tienes que tener es mucho tiempo y muchas ganas de hacerlo. Entonces, al final son horas, horas, horas y trabajar muchísimo en edición, sobre todo, o sea, en la postproducción, eh, para sacar un, un resultado mínimamente digno, aunque tenga ciertas carencias audiovisuales, pero informativamente, eh, pues eh, consideramos que estamos muy orgullosos.